Hola Nicers, bienvenidos una vez más a este canal, en este video les enseño a descargar Geometridas para computadora y Android. Primero van a la descripción donde encontrarán, los links de descarga, los dejaré con acortador, por si me quieren ayudar y con link directo. Si usan los links con acortador se encontrarán con publicidad, la cual vamos a pasar dando clic en los botones azules. Primero le damos clic al botón que dice, clic Tere continúe. El siguiente será continue al cual le daremos clic, nos saldrá otro botón azul, le damos clic y completamos el capchat, para comprobar que no somos un robot. Una vez hayamos completado el capchat, esperamos 10 segundos para obtener el link final. Damos clic en headlink y nos llevará al archivo raro y lo descargamos. Una vez descargado el archivo lo extraemos y en la carpeta que nos deja encontraremos el juego. Abrimos el juego y como podrán ver el juego funciona correctamente. Los cofres funcionan perfectamente. Tiene el menú del modo online, el modo creador, los vaults secretos y se pueden guardar tus datos de forma segura en tu cuenta. Para hacer la descarga en Android, hacen lo mismo que en computadora. Completan la publicidad y descargan el archivo, e instalan el juego en sus teléfonos y lo podrán jugar sin errores. Bueno eso fue todo por el vídeo de hoy. Les agradezco si se suscriben y activan la campanita para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos y no olvides apoyarme con tu gran like. Yo soy Naizyuyi y nos vemos en un próximo vídeo.